Por fin ya tenemos lo que es el tráiler en latino de Dragon Ball Super Hero. Eh, ¿O era Dragon Ball Super Super Hero? Sí, Dragon Ball Super Super Hero. <risa> Genial. Eh, está bueno, está bueno. este Después del fallecimiento... Fallecimiento no, o sea... Las cosas como son. Lo cagaron a Tyr. Lo mataron, lo mataron. Las cosas como son. No vamos a decir que, que, que las cosas como no son. Hay que ponerle su nombre. Después de la muerte de Luis Al, eh, Alfonso Mendoza... No sabíamos quién iba a ser la voz de Gohan. Hicieron una excelente elección, ya que Luis Manuel Ávila retoma el papel de Gohan. No, no es retoma el papel, sino que adquiere el manto sagrado que es ser el hijo del, del guerrero más poderoso del multiverso. Y sí, veamos qué tal lo hace. No espero que lo haga mal. O sea, para mí que... Queda bien. Después de todo, hay muchos... Eh, muchos imitadores. Supongo que habrán elegido al mejor. Espero. Vení con un chirro al botón. No me bajes el video. ¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor! ¿Y ustedes de dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia, como superhéroes. Me gusta, me gusta. Me gusta la voz de los androides. Pero qué decepción. La voz de Juan, ¿creí que me impresionarías un poco más? El regreso de la patrulla roja está cerca Uy, pensé que era la... Llegó la hora de ser héroes Suena bien, ¿no? Me di cuenta de algo importante Ustedes son los villanos Doja, Muestra tu verdadero poder ¡Oh! ¡Oh! Yo te derrotaré ¿Qué va a salir de ahí? Nunca Super me di cuenta. Hero. ¿De quién era la voz? ¿De quién era la voz de ese? ¿Quién era el narrador? Está confirmadísimo que la película de Dragon Ball Super Super Hero va a salir el 18 de agosto en los cines. El jueves 18 de agosto, como hacen todos los estrenos. Si hay un preestreno el 17, aunque sea a las 12, a las 12 ya la medianoche y salga mil pesos, yo voy a ir igual. ¿Por qué sí? Porque vengo gambeteando... Todos los spoilers como un verdadero campeón. No, en serio, o sea, eh, cuesta bastante. Más que nada esas páginas de memes que suben, en vez de poner alerta, spoiler, directamente te lo suben. Y so, suponiendo que vos ya te viste la película ilegalmente. La cosa como hay que decirlo. ¿sí? Después de todo, eh, es verdad que no sé si dijeron 10 veces más... O cien veces más, no me acuerdo ya, que fue pirateada más veces que la película anterior que fue la de Broly. Así que bueno, dislike por, por el... ¿cómo se dice? Por por las cosas ilegales. Aguante la legalidad. La voz de Ávila me gustó bastante, pero hay algo que le falta y es... El emulador. El emulador no, el el modulador de voz. Aquella... Que... Parte en la que grita tiene que gritar, además de gritarlo, está bien, está bien el grito, está muy bien, pero tiene que tener un modulador, le tienen que editar la voz, yo sé que este es el tráiler, pero ojalá que, que sepan, o bueno, que sepan o no, que hagan eso de, de que se, se, se grita, le pongan un modulador, un eco, lo que sea, y que se explote toda la pantalla, que, que estés en el cine, te agarre de la silla y te vayas bien a la de tu hermana, o sea, para atrás todo, o sea, te, te vayas a la mierda básicamente, pero... Bueno, sí, o sea, la voz está muy bien, está muy bien, me gusta su voz, me gustan los androides, pensé que la voz de Picoro era el, el, el que estaba hablando justo ahí, la voz de Pan, está bien, ¿qué, qué, qué vamos a esperar? O sea, no, no sabíamos cómo sonaba la voz de Pan cuando era chiquita, excepto Ball Super que sí, que, que quedó muy bien en ese en ese sentido, pero, o sea, lo mejor, hay que, hay que tener el ojai por las nubes, y yo lo tengo hasta la de su hermana, o de su madre, o de lo que vos quieras, o sea, lo tengo... Lejos, súper alto el eh, hype. Obviamente voy a seguir spo eh, spoilando menos, <ríe> eh, evitando los spoilers. Y nos vemos, nos vemos porque la verdad es que estoy hablando demasiado. Se nota que estoy verdadera emo verdad, verdad, verdaderamente emocionado por Dragon Ball Super Super Hero.